Bueno y santo día nos da el Señor a todos y todas. Mis amados hermanos y hermanas, estamos en la tercera semana de cuaresma. Ya hemos recorrido más de la mitad del camino cuaresmal y hemos celebrado dando infinitas gracias a Jesús, el buen pastor, por los diez años de tan eficiente labor pastoral de nuestro Papa Francisco en el pontificado. Aprovechemos este tiempo para volver a Dios de manera confiada y en una actitud de abandono total a Dios le decimos Señor gracias por cada bendición recibida a través de muchas situaciones. Me encomiendo a tu santo poder. Todo lo que hagamos esté lleno de ti, de tu amor, de tu presencia. Encienos a caminar confiados en las obras milagrosas en este camino cuaresmal y sinodal. Mi Dios, fuera de ti nada, solo abunda el pecado y la astucia del demonio que me tiende trampas con riqueza, con cosas materiales, para dejar alejarme de ti. Oremos diciendo así, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre, Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, abandonarse en Dios es confiar plenamente en Él, es abandonarse de manera confiada, creyéndole a Él. Qué difícil es abandonarse en Dios si en nuestro corazón no está Él. El corazón es la morada donde habitamos y nos adentramos. Se trata de de una interioridad vivificante como la del corazón fisiológico, que no se ve, pero da vida. Es el lugar donde la persona late y ama, donde vive y donde se encuentra con los demás, y también con Dios, como nos ha dicho el catecismo. Es el lugar del diálogo y de la donación a la entrega. Es necesario custodiar nuestro corazón, donde habita el Espíritu Santo para que no entren los demás espíritus. ¿Cuántas veces entran los malos pensamientos, las malas intenciones, los celos, las envidias, los resentimientos? el nombre de estos malos sentimientos es pecado preguntémonos custodio yo mi corazón se custodia alejando todo rumor que no viene del señor alejando muchas cosas que nos quitan la paz y cuando se alejan esas cosas esas pasiones nuestras, el corazón está preparado para comprender que el Señor está pasando y para recibirlo a Él y su gracia. Debo custodiar mi corazón para acoger la gratuidad y el don de Dios. ¿Pero cómo lo hago? La respuesta es, Está también en las palabras de San Pablo, con pureza, sabiduría, paciencia, con magnanimidad, con amabilidad, con el espíritu de santidad. En definitiva, dejándole espacio a la humildad, a la benevolencia, a la paciencia, para mirar a Dios y tener el corazón abierto al Señor que pasa. Por otra parte, quiero compartir con ustedes el Evangelio de hoy. En el Evangelio de esta tercera semana de cuaresma, nos encontramos nuevamente en un ambiente de controversia, de hostilidad entre Jesús y los fariseos, la polémica se centra sobre el origen del poder de jesús la cerrazón de algunas personas era tan fuerte que atribuían al demonio las obras buenas que jesús hacía en eso consistía su pecado su no reconocer todo lo bueno que dios estaba obrando y en lugar de eso Pedían señales extraordinarias. Hoy oh, abramos los ojos y los oídos porque Dios está obrando y hablando para llegar a nuestro corazón. Había un grupo de personas que no le quería y trabajaban siempre en interpretar las palabras de Jesús y también sus comportamientos de forma distinta. Contra Jesús. Algunos por envidia, otros por rigidez doctrinal, otros porque tenían miedo a que vinieran los romanos y les masacrasen. Por muchos motivos trataban de alejar la autoridad de Jesús, el pueblo y también de la calum con la calumnia, si hecha, los demonios es por parte de Belcebú el príncipe de los demonios, así decían. Le ponían delante de una trampa para ver si caía y lo cogían en ella. Por ello, hay que saber discernir las situaciones, es decir, lo que viene de Dios y lo que viene del maligno, que siempre trata de engañar y de hacernos el un camino equivocado el cristiano no puede estar tranquilo con que todo va bien debe discernir las cosas y mirar bien de dónde vienen y cuál es su raíz en un camino de fe las tentaciones vuelven y vuelven y siempre el mal espíritu que no se cansa ni descansa cuando el demonio ha sido expulsado tiene paciencia y espera para volver y si lo dejas entrar se cae en una situación peor de hecho antes se sabía que era el demonio el que atormentaba después el maligno se ha escondido viene con sus amigos muy educadamente al menos en apariencia. Llama a la puerta, pide permiso, entra y comparte con los humanos su vida cotidiana. Y, luego, y juega y juega y da las instrucciones. Con esta modalidad educada, el diablo convence para hacer que las cosas caigan y las personas en un relativismo a tranquilizar la conciencia, anestesiar la conciencia. Y esto es un gran mal. Cuando el mal espíritu consigue anestesiar la conciencia, se puede hablar de una verdadera victoria suya, pues se convierte en propietario de esa conciencia. Pensemos que nosotros, los cristianos, tenemos un gran regalo, la gracia que debemos aprovechar, la presencia de Dios. Él nos acompaña a todas partes y su presencia nos da paz y fuerza para seguir luchando, para que el bien venza. Sin embargo, ante el mal que vemos en nuestro alrededor, se nos presenta una tentación que supuestamente el mal es muy fuerte y puede vencer a Dios, pero realmente no es así. En el Evangelio de hoy, Cristo nos demuestra que Él ha vencido al demonio y al pecado. Jesucristo quiere ser nuestra paz y nuestra gran esperanza. Solo nos pide una cosa que nos entreguemos totalmente a Él, que en nosotros no haya ningún rastro de maldad, que nos esforcemos conscientemente por ser hombres y mujeres de bien, pero hombres y mujeres completos. El que no está conmigo está contra mí. Entreguémonos a Dios. Hoy es un día para revisar si hay algo en mí que no va de acuerdo con mi condición de cristiano católico. Dios quiere un reino fuerte y consolidado. Nos quiere muy unidos a Él. Nunca se ha escuchado decir de un hombre o una mujer que se entregó con por entero a Dios y no fue plenamente feliz. Si hay alguien que pone todo su empeño en separar a las personas, en enemistarlas y alterar la concordia y la paz, ese es el demonio. No nos cabe ninguna duda, porque el maligno cree que es el medio más eficaz para destruir el reino de los cielos. Es justamente la división y la contaminación de los hombres y mujeres buenos, buenas, y producir entre ellos desarmonía. La principal causa de división entre nosotros son los que actúan en nombre y al servicio del mal, pero especialmente contra todo lo que nos ha enseñado Jesús. Todo esto debe ser considerado como algo grave porque va contra el mandamiento que nos dejó Jesús que nos amemos como hermanos como él nos amó otro día Jesús estaba expulsando un demonio se trataba de un hombre mudo apenas salió el demonio el mudo empezó a hablar muchos mudos son así porque son sordos. Conocido es que Jesús da el buen espíritu a quien se lo pide. En este milagro queda de manifiesto que el demonio ensordece a los hombres para que no se oiga la palabra divina. El demonio cierra los oídos del alma. Por esto vino Jesucristo a arrojar al demonio para que podamos oír la palabra de la verdad. Así los sordos dejan de ser mudos. Este, como muchos endemoniados, no solo son sordos y mudos, además son ciegos. Jesús les hace ver la luz la luz, y ven, les habla la verdad y oyen, y siendo mudos hablan, porque estando poseídos por el demonio, luego quedan libres. Esto se verifica todos los días en la, conversa, en la conversión de los creyentes, primeramente expulsando el demonio, ven la luz de la fe y después se desatan en alabanza al Señor aquellas bocas que antes eran mudas. La gente común estaba admirada, sin embargo los escribas y los fariseos se esforzaban en, en negarlos o en darle mala interpretación haciéndolos aparecer no como obra de la divinidad, sino del espíritu inmundo llamado Belzebú. Bel, de Baal, que es el Señor en Babilonio, y Zebú, la mosca de la inmundicia. Otros, estimulados por la envidia, le pedían que hiciera milagros vistosos como, lo, como diciendo, aunque cuando arrojas los demonios del cuerpo de un hombre, no es prueba suficiente de la obra divina. Ellos querían comparar los primitivos milagros de Moisés que pasó al pueblo de Israel por medio del Mar Rojo, Éxodo 12. Josué, que le sucedió, detuvo al sol en Gabaón, Job 10. En este fragmento del Evangelio, Jesús no responde a lo que dicen los fariseos, sino a lo que piensan. En efecto, Jesús ve los secretos del corazón. Jesús les hace ver con claridad que destruye a Satanás por un poder divino. Asimismo, les hace notar que el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no está dividido, sino que está establecido con estabilidad eterna. El reino de Dios es eterno. También les manifiesta el fuerte poder que hay en el Espíritu Santo en quien está el reino de Dios. Y como el Espíritu Santo habita en nosotros y cómo venimos a ser nosotros real morada suya. Jesús les hace esto para distinguir sus acciones de las de Satanás. Jesús... Siempre limpia lo que está manchado, mientras que Satanás se apresura y se empeña en manchar con mayores inmundicias lo que ha sido limpiado. Jesús ha venido a instaurar en el mundo el reino de Dios, pero en el mundo está instaurado el reino del mal. Es así como estos dos reinos están en pugna. Esto nos pone a nosotros en la opción de las dos alternativas. Optamos por el reino de Jesucristo o por el reino del mal. Pero en nuestro reino tenemos que vivir sin división, porque si somos agentes o elementos de división, Estamos destruyendo el reino de Jesucristo en el mundo y así damos facilidad para que se instaure el reino de Satanás. El reino de Jesucristo es un reino de amor, de armonía, de unidad. Tenemos dos alternativas. O sigo el camino de Jesús, camino del bien, de la bondad y del amor, o por el camino contrario. Por eso dice Jesús, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Esto es, el que no produce la unidad entre nosotros, nosotros los cristianos, produce división. Para estar con Jesús se necesita amor y caridad porque el amor une para no estar con él y desparramar. Solo se requiere ir por el camino del odio, de la soberbia, elementos que desunen a los hombres y que va en contra del reino de Dios, el reino que Jesús ha venido a establecer en el mundo. Hagamos prevalecer en nosotros, a Jesús. Estrechémoslo en nuestro corazón, unidos fuertemente a Él. Más vale conocer el camino de la verdad que separarse de Él. Así es como debemos practicar el amor a ejemplo del mismo Jesús, que nos amó y se dio por entero por nosotros, se entregó como ofrenda y sacrificio agradable a Dios Padre. Se entregó por nosotros en obediencia al Padre. El Señor nos da algunos criterios para discernir la presencia del mal y para seguir el camino cristiano cuando hay tentaciones. Uno de los criterios es no seguir la victoria de Jesús sobre el mal solo a medias o estás conmigo o está contra mí jesús ha venido para destruir al demonio a liberarnos de la esclavitud del demonio sobre nosotros y no se puede decir que así exageramos en este tema no hay matices es una lucha donde se juega la salud, la salud eterna, la salvación eterna de todos nosotros. Luego está el criterio de la vigilancia. Siempre debemos vigilar contra el engaño, contra la seducción del maligno. Podemos hacernos la pregunta, ¿vigilo sobre mí? ¿sobre mi corazón, sobre mis sentimientos, sobre mis pensamientos, custodio el tesoro de la gracia, custodio la presencia del Espíritu Santo en mí, o dejo las cosas así, seguro, creyendo que todo está bien? Si tú no te custodia, viene aquel que es más fuerte que tú pero si llega uno más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en las que confiaba y reparte el botín. La vigilancia es importante. Veamos tres criterios que, hay que no hay que confundir la verdad. Primer criterio, Jesús lucha contra el demonio. Segundo criterio, quien no está con Jesús, está en contra de Jesús. No hay posiciones a medias. Y tercer criterio, la vigilancia sobre nuestro corazón, porque el demonio es muy astuto, jamás ha sido expulsado para siempre, solo el último día lo será. Que Dios nos dé la gracia de un discernimiento claro para poder detectar la presencia del maligno con oración, con ayuno y combatirlo. Que tengan un buen día. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios nos dé la gracia de custodiar siempre nuestro corazón para saber qué debemos dejar entrar y qué debemos rechazar para estar siempre de lado con Jesús. Buen día para todos. Un saludo cariñoso para la querida Carmelina en el salitre de Mosca. Dios te bendiga. Querida Carmela, y que el Señor siga derramando muchas bendiciones, sobre todo que nos dé la capacidad de discernir dónde está el camino del bien y cuándo voy por el camino que me presenta el mal. Bendiciones para todos.